...tenga la condición de presidente. Todavía son propuestas que, bueno... Tan oh. seguros que serán ellos... Anuncios. Exacto. Sí, exacto. Eh, yo creo que la, la particularidad, como lo dije ayer en mi, en mi turno, es que Luis Abinader le está agregando una especie de... de, de cambio hasta la forma de comportarse de un presidente. Bien. El que sale no utilizó nunca la palabra y gobernó en silencio y sin hacer wow. consenso. Entonces, Luis Abinader lo está haciendo muy interesante oh, a través bien. del Twitter. Vamos a ver, vamos a verlo a, darte... a través del Twitter y eso yo creo que es lo que le está tranquilizando a mucha gente oh, okay. en la forma que lo está haciendo. El y es mejor que la visita sorpresa. El presidente electo Luis Abinader Continuó en la tarde de ayer con los anuncios de designaciones del personal que le acompañará en su administración a partir del próximo 16 de agosto. El mandatario electo designó a Antoliano Peralta como consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Un poco más temprano había designado a Antonio Almonte, quien en lo adelante será el ministro de Energía y Minas. Luisa Abinader anunció la tarde del lunes la parte más importante de su equipo económico a partir de agosto, que será encabezado por Jochi Vicente como ministro de Hacienda. Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. José Rijo Presbob, director de Presupuesto. Viviano Ribeiro, director del, directora perdón, del CEIT rd Además, designó o propuso, digo yo, a Pedro Silverio Álvarez como asesor económico del Poder Ejecutivo, Alejandro Fernández, superintendente de bancos, y María José Martínez, quien será viceministra de Crédito Público. El pasado viernes, el mandatario anunció la designación de los primeros cinco funcionarios del nuevo gobierno que presidirá a partir del 16 de agosto próximo. ¿Qué valoración le merece la asignación de próximos eh, funcionarios del gobierno dentro de 30 y, que dentro de 31 días asumirán sus funciones bueno yo pienso que de alguna manera permite tener una valoración previo a que asuman o a que sean designados como tal porque vuelvo y repito esto es como una especie de propuesta vamos a ver Fulvio bueno doctor haciendo análisis eh, de los eh, posibles funcionarios que han sido ya mencionados. Ayer conversé en mi, en mi espacio de tema, ¿verdad? Sí, sí. Sobre ello. Ahora solo me resta agregarle a Antuliano, que es abogado. Sí. Amigo mío, Antuliano. Antuliano, eh, dice, dice un amigo mío un tipo chévere. Sí, Antuliano <risa> es profesor de la UAD hace muchos sí, años. Sí, sí, sí. Y goza tener, de la confianza desde De 30 presidente. años en la UAS. Para ser en ese cargo tiene eh, tiene mucha responsabilidad. Así es. Y eh, el encargado, de, el que fue mencionado como Energía y Mina, Antonio Almonte, son una de las mentes más brillantes que tenga esta nación en materia de conocimientos científicos. Tiene estudio en energía nuclear tiene estudio en redes, eh, se ha pasado toda la vida trabajando y estudiando y dando docencias también sobre energía, diferentes fuentes de energía y es un hombre que no se apasiona así eh, por una un litoral u otro, sino que es un técnico, es un científico y ha hecho muchos estudios acerca de las soluciones problemáticas y visiones de lo que es el sistema energético nacional, eh, muchos escritos eh, que invito a que, lo, a, a que lo lean. Es decir, eh, para, mis in, para mi punto de vista es una de las mejores elecciones que se ha hecho hasta ahora en materia de un departamento, de un ministerio tan importante como el de Energía y Minas, a saber que estamos ahí compitiendo con energía, el país creciendo, cada vez demandando más y también el caso de Punta Catalina que él mismo lo había eh, ponderado en muchas, muchas veces y había hablado también de posibles soluciones y continuidad sobre este tema y perfeccionamiento de esta generadora. Creo que Antonio Almonte tiene mucho que aportar Almonte Presbop. a nuestra nación en materia de energía y mina. Apellido raro ese, Presbob. Sí. Bueno, Yerian, danos tu bueno, opinión. Bueno, eh, lo primero es... Destacar esta nueva forma que Luis Abinader en la República Dominicana me refiero sí. Está implementando para sus que aunque se pudiera entender como anuncios Son realmente designaciones Esas personas que él ha mencionado son los que van a asumir el 16 de agosto En los respectivos cargos Y ha provocado eh, el interés de la población Más que ir a, lo, a los medios eh, tradicionales La gente estaba esperando el, ahí el tweet de, de Luis Abinader con estas designaciones Ayer le hicieron una broma y es que le crearon un tuit paralelo y entonces comenzaron a hacer designaciones ahí a modo de, de fuñir, como se dice, ¿verdad? Yo creo que es una broma eso. Eh, se puede interpretar, como, es que en las redes se da todo, no se puede interpretar todo como como que, como que es el, el, el, el opositor. No no, eh, no, no, no es opositor porque no tiene, no tiene nivel eh, para oposición, eh, no, no, pero, pero sí distorsiona el trabajo. No, está nombraron nombraron a Candelier como jefe de la policía, nombraron a un doctor ahí como encargado, de, de como ministro de salud, pero es una chercha. De, y a de, el doctor Fadú como asesor. Sí, no sí, es una, eh, una, una, una broma y es el peligro, verdad, de, eh, lo bueno y lo malo de hacer este tipo de designación a través de las redes sociales porque se puede prestar a manipulaciones, en este caso veo ahí eh, excelentes designaciones hasta el momento, veo gente que antes eran muy críticos, como es el caso de Presbot, que es el encargado, de eh, fue designado como encargado de presupuesto, y era un, una persona con un discurso muy ácido, y ahora va a tener la oportunidad de demostrar eh, todo lo contrario a lo que él criticaba, y eso, y eso sí es importante, porque le brinda a la sociedad la oportunidad de evaluar eh, lo bueno y lo malo. Sí destacar eh, un ataque de ayer me sorprendió de Manuel Esquea Guerrero donde él hace crítica eh, a la designación o a la confirmación de Valdés Alviso en el Banco Central y voy a, a, a leer, ¿verdad? voy a citar a Manuel Esquea Guerrero, quien es miembro del PRM dice, ahora me doy cuenta que estaba equivocado, la prima del dólar no ha subido y la economía del país va eh, viento en popa. Es una crítica que él le hace aparentemente al eh, bueno. presidente electo Luis Abinader por la confirmación en el cargo de Valdés Albizu, que aparentemente no le gustó a, a Emanuel Esquea Guerrero. Se espera, todo, todo el mundo está a la expectativa de la designación del Procurador General de la República, eh, según hemos visto en la prensa nacional, se está creando el mecanismo, el procedimiento para la elección del de procurador eh, con miras a que, a que sea un, un procurador independiente de, de todos los sectores políticos, si se quiere. Pero hasta el momento vemos que todo se maneja bien eh, y se ha visto hasta ahora, Luis Abinader, no un presidente tan político. Hasta ahora vemos que ha hecho designaciones pensando en la estabilidad del país y, y ha colocado gente con mucha experiencia y, y con un buen currículum. Bueno, ok, gracias. Yerian, aprovecho para saludar a Carolina Medina, que está con nosotros ya. Buenos días. Buenos días, Amado, buenos días, Francis, Fulvio, Yerjan. Buen día. buenos días a todo el equipo y a todos los muchachos acá detrás de cámara. Buenos días a toda la gente que nos ve. Carolina, comentamos las designaciones, bueno, las eh, las propuestas ¿no? de designaciones que ha hecho el presidente electo Luis Abinader sí. y estamos comentando las opiniones que cada uno de nosotros pueda tener con relación a esa decisión del presidente electo. Adelante, quiero oír tu eh, comentario. Sí, amado, gracias. Eh, la verdad que las designaciones de Luis Abinader al momen, hasta el momento han llenado las expectativas en lo particular. El caso que de alguna forma ha causado eh, cierto rechazo, eh, otros lo han favorecido, es el caso lógicamente, y el más destacado hasta ahora es el de Albizu, en lo particular lo vi acertado, creo que no es que lo dejarán ahí para toda la vida, ni durante todo el gobierno, sino hasta que tomen el piso, por decirlo en buen dominicano. Estamos en un momento... Eh, muy crítico, no solo en la República Dominicana, sino a nivel del mundo, en lo que tiene que ver con la economía. Y como dice un refrán, no se cambia de caballo en medio del río. así es que Eso, eso dijo Balaguer una vez. Ok. Entonces, eh, me pareció muy sensato. Esto demuestra que no hay, como bien decía ayer Jan al final, donde lo escuchaba, o sea, esto demuestra que no solo hay un interés de... No, nosotros somos los PRMistas, nosotros llegamos y a nosotros y nosotros somos los que tenemos que dirigir el país. Que de alguna forma, hasta ahora, hasta ahora la veo muy acertadas. vamos a ver el puesto, el cargo más esperado de la Procuraduría, el Procurador o la Procuradora, vi una, un corte de una entrevista de la esposa de Luis Abinader, eh, donde el uh -huh. Caro Santana le preguntaba si podría o podía ser mujer la Procuradora, porque se ha hablado mucho del tema, uh -huh. Y ella, pues, decía que sí, que era posible. Claro. Entonces, esto crea más expectativas eh, sí. de quién podría ser, de qué mujer podría ser la procuradora. No me gusta, no, no me gusta Miriam Germán. A, por, eh, a, sí. a propósito de Miriam Carolina, aportarte ahí que luego de que saliera ese cortecito de una entrevista, uh -huh. eh, ayer se le preguntó a Milagros Ortiz sí. sobre ese mismo tenor, y ella dijo, lo ideal es que sea una mujer, pero los hombres no quieren eso. O sea, como que ayer se dejó entrever okay. que posiblemente el Procurador de la República sea un hombre okay. y que ya aparentemente tienen eh, en vista a la persona que es... Hace sería. tiempo que la tienen en vista. <risa> Así sí, se supone ahí está que... Esa sí. Pero esto es uno de los cargos más esperados por la sede de justicia, eh, la sede de transparencia que nosotros y que anhela el país. Entonces, ante todo esto, creo que se ve bien hasta ahora las, ele las elecciones de los diferentes funcionarios, personas con mucha capacidad en las áreas en las que han sido designadas, y, y esto es bueno. Vamos a ver, eh, están dando señales importantes eh, en este sentido de quienes conformarán el gabinete del presidente Luis Abinader, y, y es lo que decíamos hace unos días, me parece, o sea todos somos beneficiados de, de, de, de lo que se haga desde el gobierno, no importa el partido que esté, no importa si es PRM, si es PLD, si es... O sea, lo que nosotros queremos como dominicanos, al final, es tener una estabilidad económica, tener crecimiento económico, pero que este sea equitativo, tener buena educación, tener buena salud, no importa quién sea que nos dirija. Al final, esto es lo que merecemos y necesitamos como dominicanos. Bueno, Francis. Bueno, ya ya adelantaba sí, de claro. la interesante fórmula que ha... <risa> Te había apoderado de un pedazo del comentario. Sí, del comentario. <risa> de la fórmula que ha utilizado el presidente Luis Abinader con utilizar la vía del tuit y despejar, eh, eh, diría yo, eh, especulaciones y va mandando un mensaje de cercanía o de simple, de una comunicación cercana con el pueblo, porque lo hace en una de las redes más públicas, que no es común para República Dominicana y, como decía yo, teniendo un saliente que no utilizó más que el silencio como mecanismo de gobernar y le, hace, y le fue útil. ¿Por qué? Porque no se comprometía no hacía referencia de cómo pensaba de ciertos aspectos que le preocupaban a la población, yo espero que Luis Abinader siga produciendo a través del Twitter y que se siga mandando el mensaje cuál es su pensamiento sobre muchos aspectos que quizá en campaña no lo visualizamos, porque el momento son discursos de campaña como tal, pero ciertamente que esta es una oportunidad también para evaluar a mucha gente que tras la campaña manejaba los temas individualmente que tienen que ver con el Estado, porque ya vimos que estamos hablando de un experto en presupuesto, Presbó, y que era un hombre que mantenía un tema de... ¿Eh? ¿Eh? Presbó es de Mina. Mina el, no, no, José el, Rijo no, Presbó no, no, es de, de, de, de, de presupuesto. presupuesto ah, okay. Antonio Almonte, Que es un experto Almonte, en presupuesto. Almonte. Exacto. Es un experto en presupuesto. <coughs> Esto es interesante porque disfrutamos bastante cómo describe Presbó cuando hace alusión al presupuesto y el uso que a mí en esos temas, aunque no soy eh, economista, me fascinan. Definitivamente porque. Al ser político, al ser abogado, al ser un ciudadano, debo de tener una visión cosmopolita o una, una idea general de lo que compone el Estado. Entonces, en este momento creo que se está mandando un mensaje de valerse de los hombres y mujeres que han presentado credenciales en lo largo de su vida en cada área. Lo está definiendo Luis Abinader. Estoy utilizando a todos estos individuos que en cada área de su vida profesional y política han demostrado que tienen unas credenciales y unas observaciones en cada aspecto de la vida del Estado. Es eso, él está describiendo con estos mensajes y ya esta previas, estas predesignaciones, voy a tomar el, el término de predesignaciones, no eh, como porque definitivamente lo está anunciando con, con, que con ello es que va a, a ejercer el poder. Claro. Entonces, esto que no se convierta en chabacanería, sino con la seriedad que requiere el momento, y veremos, y veremos, y debemos darle la oportunidad de cómo se desenvuelve entonces aquellos que han sido designados por su especialidad y característica de crítica en las áreas que han sido designados. Bueno. Está entonces el de Mina, el de Presupuesto y sobre todo el de la Superintendencia de Banco, eh, Fernández, Fernández que es, en sus comentarios, sí. maneja a diario y critica a Bien. diario. Mira, una de las cosas que me parece, me resultan interesantes de las designaciones propuestas son es el hecho de que todos son profesionales de alto desempeño la mayoría gente que uno sabe con mucha experiencia qué decir de Seara Hatton por ejemplo correcto el mismo Fernández que tú mencionas que es per, perfectamente un, un, un en planificación es un economista de mucho desempeño y de y, y, bueno hemos visto los comentarios como y, tú decías y esta joven que era secretaria general de, de, la, de la alcaldía del distrito eh, vi el la del CIRD Ajá, vi sí, Muy joven, carico, yo no la, no, no la muy conozco Muy preparada ni. y con experiencia Exacto, o sea el que esa es, una, esa es una ventaja Por eso eh, creo que el, el designado o designada procurador o procuradora general de la república Tiene que, lleve, tiene que tener ese mismo perfil eh, Por eso no es... Primero, no estoy de acuerdo con Miriam como procuradora aunque la designe Pero no, no estoy de acuerdo por una razón técnica un juez no piensa como un fiscal. Y te lo digo te lo digo porque para mí hacer el crossover de Ministerio Público a abogado de la defensa ha sido muy difícil en este año. Los casos que he tenido... <ríe> se lo confieso, a veces uno yo lo mira, pensaba. lo juzga sí. <ríe> sí. Lo, lo, ve con, con, con lo juzga claro, desde el punto de vista lo juzga sí. y le planifica su, claro. su sentencia yo he ido, he ido cambiando sí. pero yo sé que es un proceso entonces eso mismo va a pasar con Miriam Miriam ha sido juez toda la vida, ella va a mirar el asunto no como el persecutor hay que decirle una cosa a la gente el fiscal, el ministerio público no está para hacer justicia justicia hacen los jueces. Claro. El fiscal está para perseguir de manera objetiva y basado en, en normas y criterios legales, pero su objetivo básico es lograr una condena. Ese es su objetivo básico. Sí. Entonces, un juez que ve las cosas desde otro ángulo no puede actuar desde ese solo ángulo del Ministerio Público. Por eso... No es que me preocupe, porque Miriam yo sé que tiene la suficiente experiencia y el suficiente conocimiento para hacer el crossover rápidamente y ver el proceso penal desde la óptica del Ministerio Público. Mira qué pasa también, Amado, un, un aporte. Eh, con el tema de Miriam, tú sabes lo que pasó sí. cuando la, la selección de sí, los jueces sí, sí, en, sí, en sí, la sí, Suprema, sí, ¿cierto? Sí, claro. Entonces yo siento que ella cargaría en su espalda, la presión de la población uh -huh. de que haga justicia uh -huh. como un uh -huh. asunto de venganza, uh -huh. mira, le hicieron esto, la maltrataron, uh -huh. la ultrajaron, exacto. como una persecución aguerrida que yo entiendo que debe de ser, eh, por supuesto, perseguir los corruptos, pero hacerlo eh, de manera como manda la ley, no con una exacto. presión. Y, si y ella representaría eso. Y si entiendo. objetivamente toma una decisión, objetiva y legalmente toma una decisión que pudiera verse beneficiosa a ese, a ese, a ese es, grupo. Exacto, se, se vería. A comer viva. Sí. Entonces, eso es peligroso. Ella representaría eso. A Jenny ¿no? No, Jenny no me gusta porque el Ministerio Público ni los jueces están en un concurso de belleza. Decir, no, no, la función del Ministerio Público, la función del juez no es para que te aplaudan, eso no es para que te aplaudan. De hecho, cada vez que un Ministerio Público toma una decisión, deja a alguien disgustado. Punto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? A Jenny le gusta mucho la... la la cámara, estar en el, en el ojo del huracán, eso no es bueno para un ministerio. No, público. no, pero tú sabes lo que está todo pasado. el tiempo en medio de una disputa en el ojo del huracán y qué sé yo qué, y esto por aquí. No, mira más no, no me gusta ninguna ¿tú sabes de las cosas. Por esas razones, ¿no? Tú sabes qué está pasando. Que nosotros recogemos un comportamiento de diseño de casos. Y la gente lo ha percibido claramente, que son diseñados, que están previamente diseñados que no es el resultado responsable que tú hablas, de que se es de conocimiento por orden público de un hecho, y que el Ministerio Público, que por simple reconocimiento de orden público de un hecho, está obligado a perseguir inmediatamente la investigación, y que resulta fuera diferente si ese Ministerio Público, luego que se ha hecho eco de una situación, recoge y, e identifica a posibles autores o cómplices y los somete sin mayores sujeciones que la de cumplir las normas y lo que está facultado ese Ministerio Público fuera diferente, que es lo que se espera. Ahora, tienes razón Carolina, que se debe de tener en cuenta que Amado, Estoy de acuerdo con Amado y contigo en el sentido que de colocar a Miriam, todos estamos enconados contra, contra el Jean Alain este. Y la gente lo dice. Y la gente, gente está consciente de que fue un imprudente. Y peor aún, que el presidente no frenara esa imprudencia en un escenario tan solemne como era ese. La gente ellos, lo, ellos, lo, ellos lo vulgarizaron de más. Ellos vulgarizaron el Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno. Y creyé, y se hizo creer que ahí iba a apelarse el tuétano a cualquiera. Ahí y eso dos. Es un, y eso es una, un irrespeto. Sí. sí. Así es. Volvi, volviendo a las demás designaciones, en el caso de Antonio Almonte, es una de las asignaciones que está puesta ahí para controlar la pérdida de las redes. ¿La pérdida? De energía en las redes, ah, que ya. es... Aproximadamente de un 32%, una de las más altas en el una mundo. ¿Esa en el que mundo. Nos cuesta mucho la, la sí, reactiva, sí, sí. Que nos que carga con, toda la. Que continuamente están también pidiendo préstamos internacionales para mejorarla claro. y, nu y nunca se mejora. En 40 años no ha sido posible. Entonces, él es un experto en eso. Y también está dirigido a. A erradicar la duplicidad de funciones Todas esas sedes se van a, a fusionar Ahí hay cerca de un 40% De sueldos suntuosos Y empleomanías innecesarias sí. Y eso hay que adesentarlo. Hay que conocer la historia sí. bueno. sí. lo, otro, eh, lo otro que está dirigido Es el ministro de Relaciones Exteriores A Roberto a. Álvarez Importante. Roberto Álvarez Está ahí para descentar lo que es las relaciones exteriores de nuestra nación. Es un, es un diplomático de carrera, de carrera sí. consumado toda la vida en eso, y está claro. Inmediatamente lo entrevistaron, empezó a decir que va a reducir las nóminas internacionales eh, y también las nacionales en materia de cónsules y vicecónsules que hay en, en todo el territorio de la geografía mundial. Para claro, ponerte un ejemplo, nosotros tenemos claro, claro. más representaciones en la ONU y en la OEA que China y que Estados Unidos. Bueno, vamos a una con llamada telefónica, Julio, con el perdón sí. Adelante, buenos días. Fuerte, buenos días. ¿Quién? No escuchamos bien. Un momentito. No, no se está escuchando bien. No se caballero. está escuchando bien. Se escucha, no, es pero que... distorsionada okay. la voz. Vamos da, a ver dale. si lo podemos identificar. Quiero... No, Llámenos de nuevo, a ver por si favor. podemos, porque, sí, hay que porque hay una se pregunta. Oye mal. Sí. ¿Cómo no? Y bueno, y hay que darle la otra opción. Si sí, Sino que escriba vía WhatsApp. Miren, bueno, hay una designación que a mí realmente eh, no me gustó, porque yo no soy el presidente tampoco, ¿verdad? que fue la de Miriam eh, Milagros Milagros Germán, Germán. como vocera, vocera. sí Encargada eh, de comunicación del de Sí, a mí realmente eh, como me que pareció. me pareció que debieron darle ese puesto a una persona que representara más sobriedad en el cargo, porque como ustedes saben, eh, independientemente de que tiene todo el derecho, ojo, tiene todo el derecho, como que la comunicación que ha venido haciendo eh, Milagros Herman ha sido una comunicación de, de, farándula. de farándula, una comunicación de sí, comedia sí. si se quiere y como que colocarla ahora en un puesto tan delicado donde, donde hay informaciones tan sí. importantes que manejar como que quizás no fue desde mi punto de vista la mejor designación pero ya veremos cómo ya hace ese cambio eh, que también le corresponde Eso hacer ese es ese cambio ahora de la persona chabacana, de, de, de farándula, de chercha, porque era chercha lo que ella hacía en su de hecho, cuando ella empieza en su programa, empieza una, un momentito con un tema nacional sí. eh, serio. Quizás a, sea por ahí. Vamos a, vamos, vamos a ver. La ¿Tú, sí, lo, sí. tú lo has visto, adelante, parte. Sí, Buenos días. Sí, claro, ¿no? No hay... Buenos días. Sí. Sí. Buenos sí, días. Me, sí, me escuchan ahora. Sí, adelante, perfectamente. Sí. Francisco, que le habla? Fulvio, y. Saludos, buenos días, Francisco. Día, Como adelante, Francisco. Sí, es un, un, un entendido de, de que la policía. Yo, yo tengo un negocio, ¿sabes por sabe, En la Yagüita, en mano de, de Manuel. Es que un, eh, la, en la policía Está circulando un número que uno en los un negocios no puede tener ni que tres personas, ni afuera ni adentro. Como que lo van a ver a multar. Ver que sí, sí, sí. Para que, me para que me hagan el llamado al, al derecho de de la policía a ver si eso es verdad o es verdad. bueno lo que hay es que ciertamente muchos negocios que son cerrados que tienen que cruzar puertas porque están con aire acondicionado dice que son tres personas dentro sí. pero afuera yo entiendo que no puede no hay límite si tienen la distancia no, claro, la... pero sí es cierto que Promover no se permite más de esa cantidad en los negocios creo que es una medida por, por el incremento del COVID Mira, eh, en beneficio de la diva, te voy a decir lo siguiente. Si ella es inteligente, tú tienes razón en esa parte, ella no es periodista, ella no conoce las intrínculas del periodismo, y, pero si es inteligente, ella puede designar un equipo de expertos en eso y hacerlo bien. Yo creo ella, que sí, ella es una muy preparada. Vamos ¿eh? a darle la oportunidad, como dice sí, claro ella. claro Claro, claro. Sea, vamos a la pregunta, vamos a ver lo que... Digo, eh, no darle la oportunidad, eso sería muy... <risa> pero a, a esperar <risa> que incluso lo Incluso Uchi ayer decía eh, que el que está ahí ahora mismo es un experto, porque incluso estudió esa parte de, de, de la comunicación. Claro, claro. Cuando se habla de preparación, tiene que ser específicamente en esa área claro. eh, de manera específica. Sí. Pero, pero hay que darle la oportunidad a ella de que... Pero si ella fue buen gerente y se dota claro, Es claro. si una sepa. mujer sin escándalo, hay que decir, destacar. Siempre ha estado identificada en defensa del pueblo. Yo estoy... Yo cambio a ojos cerrado, yo cambio la cara de la diva por la de marchena eso es seguro del inefable <ríe> claro. bueno la pregunta del día mis amigos ¿cómo valora usted las designaciones de nuevos funcionarios para el gobierno que encabezará el presidente electo Luis Abinader 829 451 3381 es nuestra línea de comunicación a través de whatsapp adelante Carolina bien pues iniciamos con Paula